Yo soy Mercedes, soy cocinera, cocino los días miércoles, cada grupo de cocina somos cinco mujeres, ayudo en, en los esté de acá del comedor, eh, los sábados doy catequesis, a la tarde le ayudo a los chicos de oratorio. Ni una víctima más como consecuencia de este sistema corrupto, justicia legítima para nuestra compañera Mercedes Delgado. Un barrio indignado, movilizado, el pedido de justicia que se hace oír por la muerte de Mercedes Delgado. Murió el 9 de enero pasado en medio de un enfrentamiento narco. Por el caso, hay solo un detenido, algo que deja disconformes a la familia y a los compañeros de Mercedes. Eh, estaban envolviendo juguetes porque se festejaban los reyes en la plaza de Pocho y terminaron de hacer eso y se fueron cada cual a su casa. Si iba a sentar a tomar mate con su hija, ella, cuando siente la, la balacera esta. Llamo por teléfono a preguntar a uno de mis cuñados que había, que había pasado. Me dijeron que sí, que le habían pegado dos tiros, pero no sabía en dónde. Y ella, la misma desesperación de la, que sintió la balacera, fue a buscar a los hijos. Y... Yo de adentro de mi casa empiezo a gritarle, del patio de mi casa empiezo a gritarle ¡Corre, Mercedes, corre! Recién ahí nos enteramos de la, de la gravedad que fue el tema del, de los impactos de la, de la bala. ¿Y qué habrá hecho? No, no sé, un par de pasos y pa pa pa Hasta ese momento tampoco sabíamos cómo había sido o quiénes fueron los que la habían disparado o qué realmente lo que había pasado con ella pero así el mismo impacto los, porque dos tiros le eh, pegaron a ella, eh, la gira y cae. Llegó sin, sin sangre, bueno hicieron muchas transfusiones, se aguantó una operación muy grave y ella falleció en, en terapia a las tres y media de la mañana, sería del 9 de enero. Mercedes eh, era una mujer muy carismática, muy comprometida con la sociedad. Ella tenía esa vocación de servicio, siempre tenía algo para ayudar a los demás. Siempre le sobraba un tiempito, siempre le sobraba, dejaba otras cosas, de hacer otras cosas y ella iba a ayudar a su comunidad. Yo creo que los chicos son todos iguales salvo que nosotros por ahí viste, somos nosotros los grandes lo que hacemos que, que ellos sean diferentes. Gracias. Sí.